Hace un año conocí a Edmundo, un ingeniero que contacté vía Facebook. En su página Auto a Basura, él afirmaba haber construido un sistema que convertía basura en combustible. Como a muchos de mis seguidores les pasó, no podíamos creer que ese Falcon Ranchero funcionara solo con un gasógeno. Fue un gran video, uno de los más vistos en mi canal. Y uno de los que más orgulloso me encuentro. Chistoso es pensar que muchos al ingeniero ya lo daban por muerto, ya que este invento nos demostraba que se podía andar en un vehículo prácticamente gratis. Edmundo, en ese video, nos había dicho que tenía intención de recorrer toda Argentina, solo con basura. Recordemos que estábamos en plena pandemia y muchas de nuestras metas se tuvieron que posponer. Pasó un año y hoy lo volví a visitar. Esta vez él me invitó a su casa, luego de lograr una gran hazaña, recorrer Argentina con el auto a basura. Pero para esto se necesitaba mayor autonomía, ya que el sistema que nos presentó en el primer video se quedaba muy corto para recorrer los miles de kilómetros que hizo en tres meses. A continuación, una breve explicación de cómo evolucionó este gasógeno, convirtiéndose en algo de mucha autonomía, listo para emprender semejante viaje por nuestro bello país. En 2008 se me ocurrió la idea de eh, reemplazar el petróleo o los derivados del petróleo en los vehículos. Porque me di cuenta de que todos los autos del mundo funcionan en base a derivados del petróleo. Y resulta de que el petróleo no es infinito y cada vez hay más autos, cada vez hay menos petróleo. Entonces eh, la pregunta fue con qué reemplazar los derivados del petróleo en los vehículos pero con algo que no se acabe nunca y ese dije la basura, la basura no se acaba nunca entonces tuve 10 años desde el 2008 hasta el 2018 estaba retirado, tenía mucho tiempo libre y me puse a investigar qué experiencias habría pasado en el pasado sobre algo similar 10 años de cálculo e investigación lo más, que, lo más parecido que encontré fueron los gasógenos, los gasógenos es algo parecido a esto que se usó en la Segunda Guerra Mundial, donde el combustible se usaba para fines bélicos. Entonces el gasógeno era una cosa muy grande, muy pesada, muy complicada, difícil de diseñar, difícil de manejar y que usaba madera. Y el flujo dentro del gasógeno, el flujo es hacia abajo. Como mi intención era hacer algo tan sencillo que cualquiera el mundo lo pueda copiar, porque esto lo, lo planteé desde el principio como un servicio a la humanidad, le invertí el flujo interior, el flujo el gasificador, el flujo de abajo para arriba, y terminó siendo un tacho, una tapa que se llena y dos agujeros, un agujero por donde se enciende y un agujero por donde sale. Este es el que estaba en el primer video que grabamos hace es, sí, casi sí. un año, ¿no? Un año. Sí, un año. Bueno, cuando lo llené con bellota de roble. La primera vez, porque acá es un problema grave, en el barrio de las Bellotes Robles las ponen en bolsa y se las lleva al camino de la basura. Pero prendí fuego, el video está subido en mi página de Facebook, encendí el fuego que salía, que yo lo llamo gasura, gas de basura. Que tan impresionado por la potencia del fuego ese, que dije, esto es como GNC. Si los autos pueden andar con GNC, entonces yo puedo hacer andar un motor con el gasura. Entonces dije bueno vamos a montar este un vehículo compré una Ford Falcon ranchera para montar una atrás eh, y ese es el video que ustedes ven el tema fue y lo usé durante dos años prácticamente eh, y de vuelta Altagracia yo vivo 6 kilómetros el tema es que este según el tipo de basura tiene un, una autonomía de 50 kilómetros yo con este levanté 115 kilómetros por hora tengo el video también subido. Pero la otra pregunta fue ¿Cuál es el máximo recorrido que se puede hacer con gasura? Entonces con mi señora dijimos La Kia ella. Son <risa> 5.000 kilómetros. Pero este tiene autonomía de 50 kilómetros. Yo no podía estar parando las 50 kilómetros para recargar. Entonces fabrique un remolque gasificador. Ese remolque gasificador tiene tres tambores de 200 litros. Y la autonomía de ese remolque son 500 kilómetros. El principio de funcionamiento es exactamente el mismo. Es más grande nomás. Son tres tambores. De 200 litros. Están unidos. Abajo tiene la tobera. Igual que aquello. Cada tambor tiene su tobera. Los enciendo los, enciendo los tres al mismo tiempo. El humo sale con... Lo que yo utilizo es el humo, porque hay una combustión incompleta acá, que produce monóxido de carbono. Lo que yo uso es el humo. El humo sale con ceniza y con polvo, así que tiene tres filtros. El primer filtro es igual que aquel, el mismo principio. Es más grande nomás. Filtro ciclónico. Entran las partículas, se pegan contra las paredes y terminan acá abajo, en el frasco de vidrio. Tiene una especie de enfriador. Tiene el segundo filtro. Es de vuelta, la es pasada era un filtro de baño eh, un filtro de aire en baño de aceite de un torino este es un filtro de aire en baño de aceite de un tractor y después lo mismo que en el otro video acá tengo tres baldes con toalla que es lo que filtra lo más finito y después de aquí va el motor este es el arrancador este es el, el, el, el iniciador yo inicio los gasificadores con esto y una vez que el gas está listo, desconecto el ventilador y lo conecto con esto. ¿Es el mismo ventilador que estaba en el no. gasógeno anterior? Si uno, no, el otro ventilador es más chiquito. Más chiquito. Así que este lo es Ah, este, este es el ventilador. ventilador que tenía la vez pasada. Chiquito, chiquito. Es chiquito, porque es para un solo gasificador chiquito. Acá tengo tres gasificados 200 litros, con más carga, es más resistencia, más volumen, así que necesito algo más grande. Es un que voltios de un calefactor del auto. El 6 cilindros. 221. Acá está. El, que vos, el anterior, el que firmamos con vos, se notó una curva así, y a mí me, me era muy difícil trabajar sobre el carburador. Entonces le saqué eso, y ahora entra directamente acá. Y estamos igual que antes, cuando yo lo uso con GNC o con nafta, esta válvula está abierta, o sea que lo única, eh, el único accesorio que hay que hacerle es esto. El motor es el mismo, de aquí para abajo es el original. Este es un accesorio. ¿Por qué? Porque tengo tres combustibles, GNC, nafta, gasura. Cuando lo uso con GNC o con nafta, la mariposa esta está abierta, con el filtro arriba, y trabaja como un carburador común. Cuando yo quiero que funcione con gasura, entonces desde la cabina yo cierro esto, y la aspiración del múltiple me aspira el humo, y anda con gasura. Así ha finalizado esta parte del video, tengo mucho material para mostrarles, muy pronto una entrevista a Edmundo y su esposa, también le pregunté quiénes fueron las personas que lo ayudaron en el viaje, y así más de 5000 kilómetros llenos de altibajos y también de mucha gente solidaria. Y hasta acá llegó este video, si te gustó deja un comentario y nos vemos en la próxima, chao.